Ven y bancate este con Algunas nos sumamos con mucho optimismo A pesar de lo que nos toca Manejamos la especulación